Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a resetear la impresora ESON L455 a petición del cliente que está acá. Ok, vamos a resetearla. Vamos a entrar a la nidez El señor. Vamos a dar clic en select. Aquí en puerto. Vamos a elegir la impresora. Clic en OK. Clic en particular. Buscamos Waste y Pancote. Damos clic. ¿Vale? damos clic en main y luego clic en chat bueno a veces este esto pasa, se demora un poco y sale error de comunicación ¿vale? pero este error de comunicación es del bueno, los errores que comienzan con 20 o 20 mil son de los buenos el malo es el que comienza con 21, ¿vale? vamos a intentar, volvemos a intentar nuevamente perfecto, esta es la causa del error, vamos a entrar aquí nuevamente a main y vamos a resetear de 100 al 0%, listo. Y aceptar. Pues nuevamente saca el error de comunicación. Vamos a. Esto a veces pasa cuando la impresora está en uso. Vamos a darle clic nuevamente. Aceptar. Nuevamente, en chat. Ya está reseteada. Listo. Ok, ya quedó. Perfecto. Ok, esto ha sido todo. Si te gustó el video, por favor, dale click en me gusta. Click en like, un pedazo de like a este video. Por favor, te agradezco.